Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es John Merben. Como eh, vamos a seguir con? Creo que este es el último video tutorial acerca de cómo instalar un, un, un Ubuntu Server 16.04 con los servicios de eh, Ruby on Rails, Postgres, utilizando Docker. Eh, en el último video tutorial, lo que hicimos fueron unas pruebas de, de cómo instalar. Eh, una aplicación de, de pruebas de Docker de, de una aplicación de prueba de Rails en, en un contenedor de Docker. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear eh, dos contenedores, uno que va a ser para la o que se va a usar para la, la base de datos eh, y otro que se va a usar eh, para la aplicación una vez que tengamos esos dos contenedores eh, van a ser enlazados entre, entre ellos y lo vamos a configurar y vamos a, a correr un ejemplo eh, base ¿no? eso es lo que vamos a hacer ahorita ya yo tengo mi servidor corriendo okay, eh, perdón, ya, ya lo tengo aquí listo para correr voy a darle start headless start Okay, vamos a esperar que arranque nuestro servidor de Ubuntu para podernos conectar vía SSH vamos a abrir aquí otra, otra pestaña para que ejecute el servidor okay, ya va a terminar SSH, otro servidor usuario bj en 192.168.56.101 nueve okay, la clave metálica, okay, okay Entro. lo primero que vamos a verificar es cuántos eh, contenedores eh, tenemos listos allí en, en nuestra máquina virtual para eso le damos docker espacio ps-a y vamos a verificar nuestra lista de contenedores que en este momento no tenemos ninguno lo que vamos a hacer es que vamos a crear eh, dos contenedores uno como dije el primero que vamos a crear es el de la, de la base de datos y el otro el de nuestra aplicación de Rails eh, vamos a verificar a ver si tenemos eh, nuestras imágenes eh, listas para ser usadas con un docker images ok, ahí tenemos eh, las dos principales una que es BeyondWare Slash Rails 5 versión 1 y la otra que dice Postgres vamos a crear primero la de la base de datos yo ya tengo aquí el comando listo que voy, a, que voy a usar. Ya se los voy a ir explicando poco a poco ¿no? para crear nuestra base de datos de Postgres. Okay. Okay. Fíjense. Con el comando Docker run nosotros ya sabemos que sirve para crear un contenedor nuevo, ¿no? Eh, cuando estamos creando un servidor de base de datos, lo que queremos es que ese servidor, eh, cuando arranque el, el contenedor, corra eh, demonizado, es decir, en segundo plano. Para eso tenemos que darle el parámetro menos D, ¿verdad? O el flag menos D. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a mapear un volumen como lo hicimos eh, el video tutorial anterior para poder mantener los datos persistentes y accesibles eh, desde nuestro contenedor a la, a la máquina anfitrión que en este caso la máquina anfitrión, anfitrión sería la máquina virtual que tenemos en VirtualBox luego eh, simplemente le damos eh, cuál es el el nombre del volumen de docker que vamos a utilizar nosotros le pudimos haber colocado cualquier nombre aquí yo preferí colocarle pg-data es el nombre que le estoy dando al volumen y le vamos a decir eh, cuál es el volumen dentro del contenedor que vamos a mapear en este caso según la documentación de la, gema, le, perdón, el, el, la imagen postgres eh, los datos se mantienen persistentes en esta dirección slash bar slash lib slash postgres slash data otra cosa que vamos a hacer es que vamos a crear una variable entorno con el nombre postgres password que según la, la documentación también de la de la imagen de postgres es un nombre de una variable de entorno que está reservado con nosotros le vamos a dar o la vamos a personalizar con este con my secret password okay, ese, es, ese es el nombre, esa es la, la clave que le vamos a dar al contenedor obviamente este, este flag también ya lo habíamos visto, o el parámetro ya lo habíamos visto que es menos menos name, que es para darle el nombre a nuestro contenedor, lo vamos a dejar tal cual hicimos Pogres. Esto que está aquí, de hecho, no lo necesito. Y le vamos a decir que vamos a mapear los puertos. ¿verdad? Al menos P sirve para mapear puertos. Eso ya lo habíamos visto también. Del puerto 5432, que es el puerto predeterminado de Pogres, en local, pues lo vamos a mapear al 5432 que están de dentro del contenedor. Y por último le vamos a decir cuál es el nombre de la eh, imagen que vamos a utilizar para crear ese contenedor. Una vez le damos Enter, él me crea el contenedor eh, de Postgres. Para saber si, si el contenedor está corriendo, simplemente le decimos Docker PS y ahí aparece que está, que está corriendo con el nombre Postgres. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un un nuevo contenedor con eh, desde donde nosotros vamos a crear nuestra aplicación de Rails, ¿ok? Vamos a verificar que tenemos aquí, ok, no tenemos eh, mayor cosa y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto porque ya lo tengo listo y lo voy a ir explicando, ¿ok? Fíjense, tengo el Docker Run Normal, tal cual como siempre lo, lo hemos utilizado, como esta aplicación seguramente vamos a necesitar eh, utilizar comandos de bash, vamos a utilizar el flag menos it para que podamos tener acceso a la TTL o una terminal menos menos name. Ya sabemos que para qué nos sirve, va a ser para darle el nombre a nuestra aplicación a nuestro contenedor, mejor dicho. Al, ahora, este flag, si es eh, primera vez que lo vemos, que es el menos-link, menos que es eh, básicamente lo, lo que estamos haciendo allí es enlazar este contenedor que estamos creando a el contenedor Postgres que acabamos de, de crear anteriormente, en el, en el paso anterior. Lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar el nombre del contenedor que le pusimos el mismo nombre, postgres, y el nombre de la imagen que estamos utilizando para crear ese contenedor, que en ese caso fue la imagen de postgres. Luego vamos a mapear a mapear el volumen, ¿verdad? volumen que sería eh, el, la carpeta actual de trabajo en local o sea en nuestro en nuestro sistema operativo anfitrión, lo vamos a mapear con qué carpeta bueno con la carpeta que le estamos diciendo aquí que va a ser eh, myap inclusive lo vamos a dejar aquí vamos a dejarlo aquí myap ok slash myap ok ese va a ser el nombre de la carpeta que va a tener el contenedor. Además de eso, pues tenemos que decirle cuál va a ser el director de trabajo con el flag-b. menos Obviamente vamos a utilizar la misma dirección eh, desde donde va a estar nuestro proyecto. ¿Ok? Chévere. Yeah. Eh, esto no lo necesitamos que corra que, que, o sea habilitar todos los puertos sino que simplemente vamos a habilitar el puerto 80, vamos a mapear el puerto 80 hasta el puerto 3000 porque las aplicaciones de Rails corren en el puerto 3000 okay. no necesitamos que esté demonizado esto y le vamos a decir cuál es el nombre de la imagen que va a utilizar para crear crearse contenedor okay, le damos eh, enter si sí, ya está todo bien ahora vamos a verificar algo porque WD, wd ls ok vamos a crear aquí una carpeta mkdir eh, vamos a llamarle oh, vamos a hacer algo más simple vamos a copiarnos esto ok pero entonces en vez de darle aquí a pwd que es la carpeta de trabajo actual le vamos a dar el nombre de my app. y le damos enter ok Fíjense que él nos creó de manera automática nuestro contenedor e inclusive eh, nos hizo entrar directamente en nuestro contenedor. Pero podemos salir, obviamente. Tenemos que también mandarlo a correr de nuevo. Le decimos Docker Start. Start. Docker start Rails App. Ok, ahora sí si damos un Docker ps Vamos a ver los dos contenedores corriendo. Uno que va a ser Rails App y el otro que va a ser Postgres. Ok. okay. Entonces ahora podemos eh, verificar ciertas cosas que necesitamos saber. Eh, que es propiamente sobre el servidor de Rails App, a ver si está correctamente enlazado con, con nuestra, nuestro contenedor que va a utilizar este postre, para ello lo que hacemos es que le damos docker exec le damos el nombre del contenedor rails rails app y vamos a correr el comando env cuando nosotros corremos el comando de env si ustedes se fijan aquí vamos a ver que nuestro contenedor está enlazado utilizando eh, variables de entorno que pertenecen al, al, al contenedor donde está Postgres de hecho él lo que crea es la variable de entorno crea este, el puerto eh, la, el puerto TCP este la dirección y, otra, y otras configuraciones inclusive podemos ver que en ese contenedor que es el de la aplicación está la variable de entorno que nosotros creamos cuando eh, creamos propiamente el eh, contenedor de, de Postgres, que era my secret, my secret password. Este es el nombre de la variable entorno que es Postgres password Y esta es la clave de, de la variable de entorno. Okay, el valor que tiene. Ahora, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear nuestro proyecto. Para ello simplemente le decimos rails new. Punto, o sea, quiere decir que vamos a crear el proyecto directamente en la carpeta del directorio de trabajo, o sea, en la carpeta de trabajo. Okay. Eh, le vamos a dar menos menos API porque vamos a suponer que voy a crear una API menos t para quitar los test unitarios menos s para quitar los sprockets. Le digo menos menos keep Turbolinks porque no los voy a necesitar. Ok, y le voy a decir que la base de datos que voy a utilizar va a ser PostgreSQL. PostgreSQL. Una vez que tengamos esto, le damos enter y él va a comenzar el proceso de creación de todos los archivos y además de eso va a ser un bundle install para poder eh, instalar todas las gemas que como ya sabemos se crean de manera automática utilizando el archivo eh, gemfile de nuestro proyecto de Rails ok eh, una vez que haya instalado todas las todas las gemas necesarias para la instalación podemos hacer una prueba aquí súper rápido lo que vamos a hacer es que le vamos a dar docker exec rails rails app y vamos a mostrar las variables de entorno ok eh, si ustedes se fijan bueno ya habíamos visto la, es, las variables de entorno se mantiene perfectamente sin embargo necesito que se vean para que para que podamos eh, colocar la configuración necesaria en nuestro archivo en nuestro archivo eh, de database punto okay. eh, antes de eso bueno vamos a, a abrir el sublime abrir el sublime vamos a crear una, vamos a abrir una nueva una nueva ventana ok vamos a crear una nueva carpeta vamos a crear una nueva carpeta por acá vamos a llamarle Rails app ok vemos y vamos a mapear a remoto con el plugin sftp okay. si no saben cómo instalar el, el plugin sftp eh, se pueden referir a eh, los videotutoriales anteriores o de mi de mis otras este, lista de reproducción ahí les dice cómo instalarlo eh, digo, map, map to remote y vamos a configurarlo aquí súper rápido upload and save le vamos a colocar true el host vamos a darle la dirección 192.168.56.101 username bj password metálica ok el path es la dirección donde está almacenado nuestro proyecto vamos a verificar eso aquí espacio my app este es el directorio de trabajo Voy a colocar aquí chévere y dos configuraciones que acostumbro colocar es que quiero ignorar los archivos temporales y además quiero ignorar una carpeta que se llama que está en public assets ok si todo va bien lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer a sincronizar de remoto a local okay. vamos yes y fíjense que el empieza a traerse todos los archivos de nuestro servidor okay. fíjense que la carpeta cuando se crea tiene permisos predeterminados, permisos de superusuario nosotros queremos que tenga permisos bj y del grupo bj por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, hacer un, es un simple chmod, no chon, cambiar propietario, bj2.bj, menos rf a maya. Verificamos que cambiaron los ah ok, tengo que darle, tengo los permisos, tengo que cambiárselos pero con permiso de superusuario, lo sudo metálica y ahora sí, sí los cambió perfectamente, ok, vamos a entrar a MyApp, ok, fino. Este ahora lo que vamos a hacer es que vamos a configurar nuestro archivo de base de datos que es el archivo database.yaml luego vamos a conseguir donde dice config database.yaml y lo que vamos a hacer es configurar eh, el username por un lado username password okay, username según la documentación de pobre de, de, la, de, la, de la imagen de pobre él utiliza como username Postgres. Okay. El password, si va a ser una variable de entorno. Una variable de entorno. Que esa variable de entorno la vamos a sacar de la lista de variables que tenemos disponible. Por aquí. Va a ser esta. Postgres env. Postgres password. ok chévere el host si es una configuración global por lo tanto lo podemos colocar aquí arriba okay, en vez de decir localhost va a ser una variable de entorno y también lo vamos a tener disponible que sería esta que está aquí post port address lo vamos a colocar aquí Okay, que otra cosa mm, vamos a hacer lo mismo para eh, la configuración del entorno de pruebas Okay. pegamos uh -huh. más nada vamos a verificar el puerto el puerto es predeterminado el 5432 por lo tanto no necesito configurarlo eh, pero de manera global o de manera predeterminada si sí tiene que estar el host eh, nombre de usuario nombre de usuario nombre de la base de datos yo creo que con esto ya estaríamos listos guardamos y hacemos una prueba aquí rápida lo que vamos a hacer es que le decimos Docker exec Rails app y aquí le voy a decir un Rails db create. Si todo va bien, él debe crear de manera automática las dos bases de datos que, que siempre crea Rails: una es myapp, piece of development y la otra va a ser maya pisotest ok fíjense que las creo las dos ok chévere fíjense que ya tenemos enlazados los dos contenedores en uno tenemos nuestra aplicación y en el otro tenemos eh, nuestro servidor de postgres corriendo ok podemos inclusive hacer eh, otras pruebas rápidas vamos a crear un modelo o vamos a crear un scaffold scaffold Creo que le vamos a llamar por ejemplo book el book va a tener un título title title y, y supongamos que va a tener una portada cover ok uh -huh. si sí. nada le damos enter vamos a ver qué pasó tu, tu, tu. okay porque es Rails Generate Scaffold okay. ok creo todos los archivos podemos inclusive verificar la migración vamos a traernos los archivos organizar de remoto local verificamos la migración ok chévere todo va bien entonces podemos eh, crear darle un Rails db migrate a ver si crea la base de datos chévere y ahora vamos a correr nuestro nuestro servidor de Rails que ya debe estar mapeado correctamente al puerto 80 de nuestra máquina virtual el server menos B 000 hacer un bind de la de la IP publicarla pues para que sea pública. Nos entra. Uh -huh. Y aquí facilito le damos 192, 168 56 101, y ahí está nuestra aplicación de Rails. Inclusive podemos entrar books piense okay, que no hay ningún libro eh, listado ¿no? podemos inclusive este crear un libro nuevo para eso vamos a utilizar una aplicación que se llama postman okay, que es para probar apis crear un libro nuevo okay, vamos a crear un libro nuevo. Y para ello le vamos a dar post 192, no sé, utilizar este decirle books. Vamos a crear un nuevo parámetro ese nuevo parámetro se va a llamar vamos a ver según el archivo de nuestro controlador está esperando vamos a verificar está esperando este objeto ok Ahí decimos title creamos nuevo título li libro 1 el siguiente va a ser book el otro parámetro va a ser cover cover ok vamos a utilizar o sea, vamos a buscar aquí un cover de cualquier libro Oh. y vamos a crear un libro Chévere, lo, lo creo perfectamente lo vamos a probar aquí ahora en, a ver listo eh, ya creo nuestro libro bueno <coughs> este de manera general ese es eh, el, el la manera como como se crean y se enlazan eh, contenedores entre eh, contenedores de Docker en este caso nosotros creamos un contenedor con una aplicación de Rails y un servidor Postgres SQL. Bueno, espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Homer Bencomo. Espero que este si les gusta comenten. Eh, también pueden suscribirse a mi canal. Denle me gusta. Y eh, los espero en el próximo video tutorial o serie de video tutoriales. Muchísimas gracias, hasta luego.